Invitados Especiales Hablando con Jesús Podcast Maravilloso que nos trae el Señor para siempre darle esa gloria y esa honra y el poder. Hoy con un programa maravilloso que nos trae el Señor, eh, de esos programas que nos trae, eh, ¿en qué nivel estás con Jesucristo? Un nivel, el, vamos a ver en qué nivel estás con Él. Y siempre dándole la gloria y la honra y el poder a nuestro amado Señor. Y esta mañana, esta tarde o en esta noche, donde en el momento que tú nos estés viendo, nos estés escuchando porque también nos están escuchando por Cristianos en la gloria Radio, porque siempre vemos damos la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Te alabamos Padre Celestial en el nombre poderoso de Jesús. Aquí estamos eh, entusiasmados que cada día le estamos dando la gloria, la honra y el poder a nuestro Rey. Y es por eso que el Señor ha traído este tema en esta mañana, en esta noche o en, en el momento que tú nos estás viendo. ¿En qué nivel estás con Jesucristo? ¿En qué nivel estamos? ¿Realmente estamos haciendo la tarea? ¿Realmente estamos enfocados? en lo que el Señor nos, nos mandó a hacer realmente. Entonces, eso es lo que el Señor te trae esta mañana, a, nos trae a que, que hablemos la buena nueva del reino de los cielos. Y es por eso que aquí en Cristianos en la Gloria estamos en la Gloria para hablarte del Señor y con un tema maravilloso que nos pone el Padre Celestial. Y bueno, mis hermanos, vamos a ir rápidamente a la palabra, dándole... Eh, la gloria y la honra y el poder a nuestro Señor. Y el Señor nos lleva a este título, ¿en qué nivel estás con Jesucristo en la, en la parábola del Sembrador? Una parábola que me imagino que la gran mayoría se la saben. Y si no te la sabes, bueno, el Señor eh, te, te invita a que abres lo más profundo de tu corazón, de tu vida, para que realmente seas edificado en la palabra del Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Esta palabra dice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 Sembraba parte de la semilla Cayó junto al camino Y unieron las aves y la comieron Parte cayó en pedregales Donde no había mucha tierra Y brotó pronto Porque no tenía profundidad de tierra Pero salió el sol Se quemó Y porque no tenía raíz Se secó Parte cayó en tres espinos Y los espinos crecieron Y la ahogaron pero aparte cayó en buena tierra y dio fruto cual al ciento, cual al sesenta y cual al treinta por uno. Una palabra que nos trae el Señor en esta mañana, mis hermanos cristianos en la gloria, querido oyente también, porque nos escuchan en cristianos en la gloria radio, porque estamos en la gloria para hablar de Dios. El Señor esta mañana te está diciendo en qué estás, dónde estás cimentado? Dónde estás? ¿Dónde cayó tu semilla? ¿En qué nivel estás conmigo? ¿Realmente estás haciendo esos buenos frutos? Y como lo hemos dicho, lo hemos reiterado aquí en Cristianos en la Gloria, que por los frutos seremos conocidos, que esos frutos se vean de verdad, que esos frutos se vean el cambio, la transformación. No, no que como siempre hemos dicho y el Señor ha puesto en nuestros corazones, no únicamente aquí en Cristianos en la Gloria, sino en diferentes ministerios. Una cosa solo en la casa, otra solo en la iglesia, otros solo en, la, en el trabajo. Que, que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra del Señor, pero que, con unos buenos frutos. Y es por eso que el Señor nos abre en parábolas. Y el propósito de, de, de hablarnos en parábolas es porque el, el, el Señor quiere darnos esos, esos misterios del reino de los cielos. Todos no los van a entender. Y por eso cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra decía a uh, que muchos no entenderían, a pesar que tú les, les hablaras, les evangelizaras, pero nunca entenderían porque no quieren escuchar la palabra de Dios. Y es por eso que el Señor hoy nos pone a hablar sobre esta parábola del sembrador. A ver, a ver, ¿qué, qué puedes entender? Y si lo entiendes, gloria a Dios. Y si no, bueno, en el nombre de Jesús, desde hoy, eh, vamos a hacer al, al, al final de este programa una oración de fe que vas a declarar en el nombre poderoso Jesucristo que el Señor Jesucristo es tu Señor y de aquí para adelante vas a comenzar una nueva vida en Cristo Jesús en el nombre poderoso de Jesús. Y vamos a comenzar a leer los versículos porque es muy interesante. A mí me encanta volver a, a, como a hacer un recorderis, como decimos aquí, aquí en Colombia. Y ese, y ese recorderis eh, nos hace entender muchas cosas en el nombre poderoso de Jesús. Mira que el Señor Aquí nos dice otra vez. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Algo que me causa curiosidad que él siempre se sentaba junto al mar cuando hablaba a su, al pueblo, siempre estaba el agua cerca, porque eso va a significar que él es el río, esos ríos de agua viva van a correr donde en nuestros corazones, en nuestras mentes que Jesús es ese es, es manantial puro, claro, que él te está diciendo yo yo soy de, eh, yo soy esa agua que nunca vas a tener sed. Entonces, y continúa diciendo el versículo 2, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Si notas que cuando el Señor se sienta o, o está hablando, la gente no se le acercaba, siempre había como un distanciamiento. Al re, yo eh, lo veo, lo, lo siento, y lo, lo puedo discernir que había un respeto, había esa... Si vemos hoy en la parte espiritual, vemos hoy como que hay como ese eh, como respeto al Señor, de que hay un límite que podemos llegar. Y si queremos llegar más, para estando en esa barca con el Señor, que lo podemos hacer, pero si estamos en santidad y estamos procurando cada día mejorar, el Señor lo va a permitir en el nombre poderoso de Jesucristo. Mi alma te alaba, Señor. El Señor da unos tesoros maravillosos. Y si cada, cada día, si tú comienzas a leer, a escrubiñarla, no te estamos diciendo que eh, la leas en una semana, no. Lee cada versículo y lo que te ponga el Señor en el corazón. Con eso que cada día te vas destruyendo, te vas, vas entendiendo lo que el Señor quiere, que, que entiende las buenas nuevas de René en los cielos. Y es por eso que el Señor nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo capítulo 13 versículo 3 lo dice y les habló muchas cosas por parábolas diciendo he aquí el sembrador salió a sembrar ese sembrador que el señor dice que, que salió a sembrar mis hermanos de Cristo en la gloria querido oyente eh, y dice y continúa diciendo y mientras sembraba parte de la de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron en esa parte, mis hermanos de cristianos en la gloria, querido oyente, vemos que el Señor nos, nos está diciendo y mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino. Ese cayó junto al camino y vinieron las aves. Eh, Habla de que, mira lo que dice, cuando algunos oyen la palabra, esas personas que uh, oyen la palabra y realmente como que estuvo bonito, y, pero al mismo tiempo como, como lo que estamos hablando ahorita, que no la entienden. No la entienden y, y por vergüenza no, no preguntan. Entonces, tienes que preguntar, tienes que cerciorarte, eh, no te dé no pena, no te dé vergüenza. Nadie va a decir que tú estás cerrado, no, nadie nació aprendido todos cada día estamos aprendiendo algo mis hermanos de Cristo en la gloria querido oyente. cada día el señor nos está enseñando que uh, que la palabra es que profundizarla, por eso o 4.6 dice que este pueblo se ha perdido por falta de conocimiento, necesitas saber en qué tiempo estamos para que no te no no se, no, se te, no se te vea arrebatada lo que se te fue dado en el nombre poderoso de Dios, Jesucristo, que cada vez que ando, cuando alguien te vaya a decir algo, no, tú sabes la respuesta y si no la sabes, dice, mm, mm, para ahí un momentico eh, tengo algo de entendimiento pero quiero profundizarlo dame, dame, a veces yo lo digo, dame un día dame dos días y déjame déjame consultarlo con el Señor y que el Señor me direccione qué es lo que realmente significa, porque no podemos dar, palabra por, por dar palabras por palabras en el nombre poderoso de Jesucristo entonces, si estás en ese nivel que como están, nos está diciendo que el Señor y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves de las aves y la comieron recordemos que las aves si, si tú estás si tienes un sueño con aves recuerda que las aves significan que ellas toman y se llevan todo eh, se, te, se, se quieren llevar tus bendiciones se quieren llevar lo que tú estás aprendiendo en el nombre poderoso de jesucristo entonces debes realmente si estás en ese nivel con el señor hay un stop un stop un par de señor Realmente voy a, voy a tu templo, no, única, no a buscar tu palabra, sino a buscar mujer o a socializar. Mucho cuidado con eso si estás haciendo eso. Si estás en ese nivel con Jesucristo, te lo digo, eh, no es una casualidad que estés viendo este programa o es, nos estés escuchando a través de Cristianos en la Gloria Radio, sino realmente enfócate en Cristo Jesús. Enfócate en el Maestro, porque el Maestro realmente, realmente quiere que tú te vayas con Él. Estamos en tiempos postreros y algo maravilloso que el Señor me dice y no, yo sé que a muchas personas nos dice, sigue orando por tus familiares, sigue orando por cada uno de ellos, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por tus padres, por tus hermanos, hermanas, por todo. Uno ora por todos, por, tus, por los escogidos, porque la misericordia de Dios es grande y eso es lo que debemos hacer, de, de orar, orar, orar, no cansarnos. El Señor tendrá esa misericordia como lo hizo con Lot. Abraham oró por él. El Señor tuvo misericordia. Y lo sacó. Y lo salvó. Así era con nuestros familiares. Él te dio una promesa. Yo sé que a veces hay personas que eh, uno les habla, les evangeliza, les habla de Dios. Pero no quieren entender. Pues uno cumple con el propósito. Uno cumple con ese propósito de ya darle al pueblo el nuevo tierra a los cielos. Pero si no, si no quieren, ya a uno se le sale de las manos de mis hermanos de Cristianos en la gloria, querido oyente, en el nombre poderoso de Jesucristo. y Es por eso que el Señor nos habla a lo más profundo de nuestros corazones. ¿En qué nivel estás con Él? ¿En qué nivel estás? ¿Realmente estás cimentado en el, en el Señor? Y en, en esta parábola que nos está, el Señor eh, nos está hablando del Sembrador, ¿realmente estás ahí? Si estás ¡Gloria a Dios! Y si, si, so, si eres, eh, si sos de esas personas que, que la semilla cae junto al camino y tú dices, pero el pastor o el líder me habló de esto, ¿qué me quiso decir? Espera cuando termine la, a, la reunión y dile al líder o al o, o el pastor, no entendí esto, toma apuntes. Por eso el Señor te invita a que compres una Biblia, compres un cuadro, tome apuntes y realmente comiences a, a preguntar, porque ese líder no nació, no nació aprendido. Yo, yo, eh, ese líder comenzó también en los caminos, cuando comenzó en los caminos del Señor, él comenzó a tomar apuntes, él comenzó a instruirse y el Señor lo instruyó, lo, lo capacitó y así te va a capacitar a ti, para que no te pase con lo que está pasando en el versículo 4 del, del Evangelio de San Mateo capítulo 13, que, que dice que la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Que tu semilla no caiga en ese camino, que no únicamente vayas al templo a chismosear, a buscar otras cosas que no debes hacer, que realmente esa semilla, ya que vamos a verlo más adelante, caiga en buena tierra. Y es por eso que eh, él continúa diciendo en esta parábola del sembrador, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se, uh, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Mis hermanos cruzados en la gloria, querido oyente, esta parábola eh, nos está hablando sobre que Reciben el gozo, reciben la palabra, son como personas emocionalistas. ¡Uh, sí, Señor! ¡Aleluya! Y vamos a ir con el Señor y la primera, el tropiezo. Po Se quedó ahí. Y no están cumpliendo lo que dice Hebreos 11.1. La fe. Pero tú dices, tú lo pones fácil. No, no es fácil. Llevamos un proceso, no sé, no sé cuánto tú llevas en los, en los caminos del Señor, pero el Señor, mis hermanos de Cristianos, en la gloria, querido oyente, te están invitando a que realmente no seas emocionalista. Si eres emocionalista, eres como lo que dice el Señor el, en el Apocalipsis, el Señor no quiere, te quiere caliente o frío, no te quiere tibio. Si eres tibio, mejor dicho, estás perdiendo el año, corre por tu vida, corre por tu alma porque vas para una perdición. El Señor quiere realmente un pueblo Que esté consagrado Que, que esté en oración, que esté en ayuno Que usted, re, tú vas a decir Pero yo estoy trabajando y eso Dedícale dile, El Señor conoce tu corazón Dale Yo sé que muchos, muchos van a venir contra mí lo que voy a decir Pero dale ese ayuno de dos o tres horas Pero realmente de corazón Si tú traba, si, si trabajas O de mediodía Diles, Señor, voy a hacer por esto y por, porque quiero, eh, anhelo, Señor, subir en, en la parte espiritual. Pero yo siempre lo hablo en la, parte espiritual, en la parte espiritual, porque lo demás viene por la añadidura. Crecer espiritualmente. Cambiar tu carácter, cambiar muchas cosas. Yo siempre digo al Señor, cambia mi carácter, Señor. Y siento que el Señor va en ese proceso conmigo. Fácil, no. Porque venimos de costumbres, venimos de tradiciones de nuestros familiares. Y ellos vienen de otros, de nuestros abuelos y de nuestros abuelos, mejor dicho, de generaciones. Y es lo que nos, nos, nosotros estamos aprendiendo a hacer, iglesia. A romper esas cadenas a que realmente no seamos emocionalistas, como lo dice en el versículo 5 de, eh, del capítulo 13, porque cayó en Pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de, de tierra. Se ha notado que cuando hay unas maticas que comienza a salir raíz, y hay un sol picante, un, un sol que realmente... Eh, que tú ni no lo aguantas que estés debajo de un árbol y esa planta sale y, y, y como que al finalizar el día ¡pum! se murió hay muchas personas así emocionalistas comienzan con ese primer amor pero el primer amor con el tiempo se está yendo y se marchita y uno ve hermanos como y, y uno dice ¿qué pasó con ese hermano? Yo lo veía, yo, como, como uno dice humanamente, el Señor mira lo de adentro, uno mira lo de afuera, como un ser humano, pero cada día uno le el Señor le va enseñando en el espíritu: míralo adentro. Y uno decía, pero uno veía bien al hermano o a la hermana, los veía perfectamente, pero con el tiempo se alejaron del Señor, se alejaron de su presencia. No, no quisieron seguir más con los caminos del Señor porque ah, siempre tengo problemas la, es lo que escucho mis hermanos ¿quién te dijo que el Señor que dijo que no íbamos a tener aflicciones? el Señor dijo claramente que íbamos a tener aflicciones si el Señor lo estuvo, ¿por qué no? no nosotros Nosotros, mira, te voy a decir una cosa aquí en, desde, desde Canadá hasta la Patagonia somos una iglesia privilegiada mis hermanos Vayámonos para el Medio Oriente, para África, Somalia, todos sus lugares, hasta en Europa. Hay una persecución cristiana en Asia. Aquí la gente realmente no valora que se pueda predicar todavía las buenas nuevas del reino de los cielos. Y es triste que la gente no valora cuando se le da una palabra. Y te lo digo porque lo digo con autoridad, que cuando uno va a esos lugares de, de, de suburbios, a esos lugares de gente donde están desplazados, de la, de la guerra, por ejemplo, de la guerra en, aquí en Colombia, esta guerra interna, que la gente es agradecida, recibe una palabra, recibe un, un, un, una panela, recibe una, una, una bolsita de arroz, recibe muchas cosas. Pero vemos... Vemos hoy gente en, en el mismo Bogotá que cuando se lee una palabra, no, no, no, yo no lo no, no, no quiero. La gente no es agradecida, mis hermanos. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué, ¿Dónde tienes que caer? ¿Dónde tiene que caer tu semilla para realmente decir, Señor? Estoy, estoy bien contigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro amado Padre, Padre Celestial en el nombre poderoso de Jesús. Te amamos, te glorificamos, amado Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor nos habla de esta semilla, de algo maravilloso que el Señor está haciendo en nuestras vidas, en tu vida. Recuerda eso, siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Y te amamos, te glorificamos, amado Padre Celestial. Y es por eso que el Señor te está hablando a lo más profundo de tu corazón, de tu vida. Y es por eso que el Señor cada día quiere llegar a, cada día más, a más hogares, a más vidas. Y es por eso que el Señor nos continúa diciendo en esta hermosa parábola. Aquí nos están diciendo que hemos tenido un, un fallo aquí eh, por, la, la, uh, por Facebook, pero lo, estamos, lo están arreglando aquí muy rápidamente. Y es por eso que el Señor se está diciendo que cuando cae eh, en pedregales, este es el que no, el que oye la palabra. Y al momento la recibe con gozo. No tiene raíces cuando cuando viene la aflicción o la persecución por la, uh, por la palabra. Siempre trop, con la primer el primer problema que ve lo otro. Se siente como que no puede más. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos de cristianos en la gloria querido oyente. y Es por eso que el Señor te invita en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en el momento que tú nos estés escuchando. Siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. No te canses de darle esa gloria. No, no te canses de darle esa honra a nuestro amado Padre Celestial. Porque Él está trabajando en tu vida. Él está trabajando en todo lo que tú haces en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor cada día quiere hacer algo sobrenatural en ti. Y si tú lo dejas, el Señor lo va a hacer en el nombre poderoso de Jesucristo. Deja que el Señor realmente sea el dueño de tu vida, iglesia. No te canses, no te canses, no te canses de, de seguir con el Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre Celestial, Padre de la Gloria, te amamos, te glorificamos. Y es por eso que el Señor cada día te, te está diciendo, déjame que tu semilla cae, caiga en buena tierra. Aquellos que nos están viendo eh, por Facebook Live están arreglando el problema, pero... Estamos aquí eh, también en estamos en la google Radio para aquellos que realmente eh, nos están también escuchando a nivel nacional, internacional y siempre dándole en la gloria, la honra y el poder a nuestro Rey en el nombre poderoso de Jesús y es por eso que el Señor quiere hacer algo sobrenatural en tu vida y, y lo va a hacer, ábrele tu corazón, Y vas a ver que el Señor va a hacer cosas hermosas, maravillosas. Pero deja que el Señor cada día obre más en el nombre poderoso de Jesús. Y continuamos con esta parábola del sembrador, porque el Señor se le ha placido en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, el momento que tú nos escuches, a que tú realmente estés cimentado en esa palabra en el nombre poderoso de Jesús bueno aquí nos están diciendo que ya pronto vamos a tener esa comunicación otra vez en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús y bueno mis hermanos mientras que aquí nos arreglan el, el problema siempre dándole esa gloria y esa honra a nuestro Señor pidiéndole que, que nos ayude en, en estas pruebas en estos momentos que estamos viviendo son momentos postreros que realmente necesitamos ser cimentados mis hermanos son momentos que realmente necesitamos orar por nuestros familiares, por nuestras familias, en el nombre poderoso de Jesucristo. Siempre dándole esa gloria y esa honra a nuestro amado Padre Celestial. Te amamos, te glorificamos, Señor, y te damos gloria y honra, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias por ser tan especial con cada uno de nosotros. Estamos aquí... En que estamos en la gloria, en la, en la gloria, porque estamos en la gloria para hablar del Señor. Eh, un saludo para a Mauri Coronado que nos está escribiendo. Y bueno, estamos aquí esperando que rápidamente se vaya, a, se nos arregle aquí el problema. Entonces vamos a ir rápidamente al siguiente versículo que nos habla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 y continúa el versículo 7. Y parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Eh, en esta la parábola, en esta parábola de aparte cayó entre espinos y los uh, y los y eh, los espinos crecieron y la ahogaron. Mira que el Señor aquí nos habla. Oye la palabra. Miren una punta que el Señor me dio. Oyen la palabra, pero el afán de, de este siglo y el engaño de, los, de las riquezas ahogarán la palabra y se hacen infructuosa. Es una palabra que el Señor, y que, que tú también la puedes ver adelante, más adelante aquí, que real, eh, la palabra llega, pero es más importante lo del mundo que lo del Señor. Eso es... Es, es terrible lo que pasa en el nombre poderoso de Jesucristo. Estamos en la gloria para hablar de Dios. Aquí todavía arreglando esta situación aquí para siempre. A ver qué, qué está pasando, pero bueno. Empleando en la gloria la honra a nuestro amado Padre Celestial. Entonces cuando la gente recibe la, la palabra y van a la iglesia, van al templo, y dicen que están con el Señor eh, y realmente ellos dicen como que mmm, bueno, más importante es el carro, la casa, la beca Señor, yo quiero realmente que me, me orientes en esto, me orientes en aquello, pero en lo espiritual Señor, yo quiero esperar realmente Ay, padre celestial yo sé que tú me, me tienes me tienes paciencia pero no el señor no quiere eso iglesia el señor realmente quiere una iglesia que esté comprometida en el nombre poderoso del señor una iglesia que realmente que vea buenos resultados pero en esta en este espinos no vas a ver resultados como lo dije al comienzo, enfócate eh, en lo que el Señor tiene para ti. Enfócate en lo que el Señor va a hacer con tu vida. Y, y es maravilloso que el Señor nos habla sobre esos frutos. En el mismo, en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 7, del 15 a 20, mira una palabra maravillosa. Y siempre me trae, El Señor últimamente me ha traído esto en los últimos eh, tres años de lo que llamamos de pandemia que por los frutos seremos conocidos. Y, y siempre uh, una palabra que uh, me ha puesto el Señor lo más profundo de mi corazón es que, mira lo que nos dice, y también nos habla esto en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, creo que del 43 al, en adelante. Mira, guardaos de los falsos profetas, escucha esto, iglesia, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces a veces te llenan esas, esos oídos con cosas hermosas hoy en día el evangelio y la prosperidad y cosas bonitas y que no que tú puedes hacer esto, que te puedes poner el eh, un ejemplo que te puedes tatuar y que te puedes tomar la, el, el whisky no, mejor dicho por sus frutos los conoceréis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 es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis tú miras tú más eh, yo voy en un proceso fallo no somos perfectos el único perfecto vino y se fue y va a regresar lo sabemos pero cada día ese es nuestro anhelo que cada día estemos en la presencia del Señor, que cada día estemos más enfocados en el Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, que cada día el Señor te diga, cuando estés al frente del Señor, estamos al frente del Señor, diga, buen siervo, buena sierva, uh, fuiste fiel en lo poco, te voy a dar, te voy a dar mucho. Y tú, diga, y tú digas, gracias Señor, no me lo merezco, Señor, no me lo merecía, Padre amado, porque hubo cosas más malas que buenas en mi vida, Padre en el nombre poderoso de Jesucristo somos ceniza somos polvo, no somos nada delante del Señor la misericordia y la gracia del Señor cada día de, nos, de, de nosotros eh, yo digo, gracias Padre tenemos a veces dificultades técnicas como hace unos segundos pero continuamos y si estamos dando la palabra y lo que se escuchó se pudo escuchar en el nombre poderoso de Jesucristo. Hace mucho tiempo de lo que llevamos aquí, Cristianos en la Gloria Radio, Fundación, me frustraba. Pero hoy en día, no. A veces me frustro, pero ya no es como antes. Yo digo, Señor, ¿qué has hecho en mí? Lo, y el Señor me responde, lo sobrenatural y lo que me falta, vas a verlo y hoy en día y yo lo comparto con mis hermanos en Cristo en la gloria o, o el, cuando tenga, tengo oportunidad de predicar en público me miro en el espejo y yo quedo como asombrado no me conozco a mí mismo falta, claro que sí yo creo que un 100% hasta ahora llevo como un 20 falta, Uf. yo creo que cuando llegue, este, el Señor me lleve la presencia, si no, si no ha venido Él, estaré como en un como en, uno, eh, en 70% para, para, para continuar. Pero ahí voy, voy en esa brecha, y cada día aprendiendo cada día cosas más, y las buenas, y ten tener la oportunidad de hablar de, del Señor, gloria a Dios. Y como esta palabra, este libro, hacerlo todo con amor, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿Quién, lo, quién, lo, quién, ¿quién ha hecho todo eso con amor? Nuestro amado Jesús. ¡Qué maravilloso! ¡Qué grande eres! Aquellas personas que no nos puedes eh, no, no nos pueden ver en vivo o escuchar en vivo, puedes ver la misión a través de nuestro canal de YouTube o Facebook. Siempre dándole la gloria al Señor. ¿Tú crees que si nosotros no tuviéramos amor ¿No compartiríamos los secretos que nos da el Señor? Como decía Pedro, te doy lo que más, lo, de, lo que, de lo que tengo. Yo te puedo dar la palabra, no te puedo dar millones. Ese papelito que no sé en qué moneda está, dólares, euros, no, no sé, pesos, no sé. Pero te doy lo, lo, más, lo, más, lo más importante que tengo, la palabra de Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo entonces si tú caíste entre esos espinos mis hermanos y estás en los afanes de la vida estás más interesado en recolectar carro casa y beca que eso se va a quedar yo no estoy diciendo que el señor quiere gente pobre no dios quiere bendecirte claro que sí eh, cuando el señor se refiere que es, ser humildes no significa pobreza, sino realmente, por sus, una vez más, por sus frutos, se, seremos conocidos. Que cada día hacemos más humildes, más sumisos, que cada día, mis hermanos de cristianos en la gloria, querido oyente, nos dejemos direccionar por el Señor. ¿Quién es, tu ¿Quién es el, el mejor consejero? El Señor. Que cada día, una vez más, y lo, y lo, y lo, y lo hablamos creo que en una en la fe que conquista, que cuando eh, Tomás negaba al Señor y los apóstoles se encerraron en un, eh, no dice un cuarto, pero se encerraron, dice cerró la cerraron la puerta, es cuando tú cierras la puerta de tu, de tu mente, de, de ti mismo, de tu corazón, para conectarte con quién? Con Jesucristo. Y decirle, Señor, heme aquí. Padre y, y tengo preguntas señor y yo sé que tú las vas a responder pero nosotros como seres humanos iglesia hay un problema no somos pacientes queremos las cosas ya ese es un problema en la iglesia de dios si así fuéramos también en lo espiritual en la búsqueda del señor te imaginas que, el, que no haría el Señor y por la misericordia del Señor, el Señor actúa pero siempre dándole la gloria la honra a nuestro amado Padre Celestial bueno, continuamos aquí mis hermanos de Cristo en la gloria pero, mira eh, el número 8 pero, uh, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cuál al ciento cual al 60 y, y cual al 30 por uno, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Tú realmente estás yendo al templo o escuchando lo que tengas que escuchar y estás poniendo todo en práctica? Y esto y lo comparto y no me da vergüenza en decirlo. Cuando comencé cuando llegué, llevo aquí en Colombia nueve años y yo hablaba del amor pero en mi casa era un mejor dicho perros y gatos me quito autoridad no pero en el proceso el Señor me ha ido pasando y haciendo entender muchas cosas entonces yo sé que lo que aprendo de otras personas Estoy dando ese fruto, como nos habla en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, del versículo 15 en adelante. Si eres ese buen árbol, vas a dar buenos frutos. Y de esos árboles, de esas generaciones anteriores, si no daban buenos frutos y si tenían vicios y si tenían cosas, hay que romperlas. Tú me estás diciendo, ¿cómo qué? Mujeriego, lo que sea. Que tenías eh, pornografía. No, no, no sé, hay que romperla en el nombre poderoso de Jesucristo. Pídele ayuda a nuestro amado Rey. Y que el Consolador hermoso, el Espíritu Santo, sea guiándote en el nombre poderoso de Jesucristo. Qué abogado, que, que mejor tenemos abogado de, boja, de abogados que es Jesucristo para con el Padre. Que siempre nos y nos dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa verdad cada día, mis hermanos de cristianos en la gloria, querido oyente, nos está enseñando que Él, él, él, él es todo. Sin Él no, no podemos hacer nada en el nombre poderoso de Jesucristo. Mi alma te alaba, te glorifica, Señor. Y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nuestra semilla está cayendo cayó en buena tierra está sacando raíces y está rompiendo en muchas cosas de nuestras generaciones Co a a cosas que aprendieron nuestros padres, nuestros abuelos nuestros tatarabuelos nuestras generaciones Señor y cada día que conocemos démosle gloria honra al Señor que lo conocemos y que, <coughs> perdón, y que realmente estamos entendiendo que el Señor nos está hablando y estamos entendiendo lo que nos está diciendo. Por eso el Señor eh, nos dice en el, en el capítulo, en el versículo 3 del capítulo 13 de, de Evangelio de Mateo y les habló muchas cosas por parábolas. Para que no todo el mundo entienda, porque no a todo el mundo se le, ha, se le ha dado el entendimiento para que pueda entender La, los secretos del reino de los cielos. Yo lo que le preguntaba a los discípulos, sus discípulos, ¿por qué no sabrás en parábolas? El Señor le decía, porque vosotros fuisteis escogidos para entender los secretos del reino. Y hay, aunque sea, hay muchos que son elegidos, pero no quieren entender por su dureza de corazón. O algunos vamos, vamos en el proceso y cada día vamos entendiendo y pidiendo esa, esa sabiduría, ese desertimiento para entender la palabra de Dios. Hay cosas que uno dice, Dios mío, ¿qué, ¿qué está pasando? No entiendo, dame ese desertimiento. Y muchas veces el Señor pone personas para que le expliquen a uno o a veces estás viendo estás aprendiendo algo y pum sale un video de lo que tú le estabas preguntando al Señor y tú dices, ah, ya entendí, gracias Padre Amado porque ahora entiendo lo que quería significar esta, esta, parábola, esta parábola del Sembrador que me estás diciendo de en qué nivel estoy contigo y de pronto te ves reflejado o reflejada a través de esta parábola del senador, estás diciendo yo me veo como el que el de los pedregales y yo creía que me veía como el de el que cayó en buena tierra o tú de pronto está, me estarás diciendo que eh, yo soy el que caí junto al camino que soy muy mejor dicho que me dicen algo y pum, se va o el que cayó entre los espinos que me emociono y la primera por evita no, Dios no sirve si que Dios todo lo, lo trae maravillosamente no es una casualidad que tú nos escuches no es una casualidad que nos estés viendo y un saludo muy grande a las personas que nos estén escuchando a través de que se nos salga en la radio siempre dándole la gloria la honra y el poder a nuestro Señor y, y mira que más adelante nos dice el propósito de las parábolas quiero leerte eso, quiero compartir contigo esto Respondió les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas ellos no les es dado. Siéntate gozoso, siéntate eh, feliz que se te ha dado para entender los secretos del reino. Porque a cualquiera que tiene se le hará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Si, si estamos hablando espiritualmente, estamos hablando de que tú anhelas más la presencia del Señor, tú anhelas más lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Yo, Mira, mi hermano, mi hermana de se te va a dar más. Yo siempre, una vez más, perdona que sea repetitivo, pero siempre es en, las, en la parte espiritual. Por eso... Les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Mira que precisamente, esto es para compartirlo con mis hermanos, estaba como, estaba <coughs> en el área donde vivo, ah, había unas personas católicas, y, real, y, y comenzaron a hablarme de la Virgen, comenzaron a, a hablarme de que querían darme estampitas o fichitas, como, como las llamas en tu país, y entonces, eh, sabiamente, uno las escuchó, no, yo no le dije, no, son de Satanás no, no, uno escucha, hay sabiduría del Señor, ya después terminaron de hablar. Llegó mi oportunidad de, de, de decirles a ellas que le dije, algo tenemos en común, creemos en ese Dios. Creemos que, que, que el Hijo de Dios es Jesucristo. Pero lo de la Virgen, les dije a ellas, fue un instrumento para que el Señor Jesucristo viniera aquí a la tierra. Y le dije, en Éxodo capítulo 20 versículo 3 nos habla que no debemos idolatrar imágenes ni en el cielo ni en la tierra, ni en lo que está abajo en la tierra que al Señor no le, agrada si, no le agrada si eres tibio, eres frío o caliente y lo dije con amor porque el Señor me enseñó a decirlo con amor y en ese momento ya dijeron agacharon la cabeza y dijeron ok gracias y se retiraron no siguieron evangelizando lo que les decía del catolicismo una vez más, porque muchas veces venimos de tradiciones. Y yo digo, Señor, que esa palabra que se les dio haya quedado en lo más profundo de sus corazones y que realmente llegaran a indagar y decir, esta palabra nos tocó. Sentíamos que estábamos en buena tierra, pero realmente éramos como esas personas que caían en pedregales o en espinos o, o, que, o que quedamos al pie del camino. Y digo, Señor, si tú, si tú lo va, yo sé que el Señor lo va a hacer y va a conmover y van a quedar en su pensamiento las palabras que, es el, que el Espíritu de Dios dijo. Uno fue un instrumento nomás y, seré, y maravilloso y continúa diciendo De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo De oído oiréis y no entenderéis si escuchas y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado se ha vuelto duro lo que quiere decir Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Hay mucha gente caminando muerta que realmente no ha nacido y realmente no ha entendido que el camino, la verdad y la vida es Jesucristo va con el Padre para que nos lleves a eternidad. No la Virgen María Es otra una hermana más en la fe Que fue utilizada por el Señor Para que pudiera venir el Mesías Nuestro amado Rey Y termina diciendo Pero bienaventurados Vuestros ojos porque ven Y vuestros oídos Porque oyen Aquí el Señor está hablando en la parte espiritual No está hablando de sus ojos no está, no está hablando de, de sus oídos sino que esta parte espiritual, porque estás entendiéndolo cuando yo te hablo, estás entendiendo cuando yo realmente me, te hablo en el nombre poderoso de mi nombre. Oh Padre Celestial, Padre de la Gloria, mi alma te alaba y te glorifica, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, mira qué maravilloso es el Señor, mis hermanos, que seamos en la gloria. Que el Señor habla a lo más profundo de nuestras vidas, de nuestros corazones. Porque termina diciendo este hermoso capítulo del Evangelio uh, tre, eh, de Mateo uh, capítulo 13. Porque de cierto os digo que, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué quiso decir? Me tuvieron a, al pie. Estuve con ellos y no creyeron. No entendieron, no escucharon mi palabra. Y el mismo apocalipsis dice que cuando venga el Señor, nadie, muchos no lo van a creer. Y como siempre lo comparto con mis hermanos, yo anhelo, mi gran anhelo es que se fueron eh, estar en los que no leen la primera plana que digan se fueron los cristianos, sino que nos fuimos con el Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Ya me están diciendo que debemos de terminar. Y ya para terminar, en el Evangelio de San Juan, mira lo que nos lleva el Señor en el capítulo 4. Vamos a ir rápidamente. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 23 en adelante. mira lo que nos dice. Más la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Si ¿Sí ves cuando el Señor nos estaba hablando que los que no oyen y los que no ven, Él estaba refiriéndose en el espíritu. Y lo dice, Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren lo que hacemos Señor y estamos aprendiendo cada día corrigiendo nuestros errores nuestras falencias en el nombre poderoso de Jesucristo Dios es espíritu y los que le adoran en el espíritu y en verdad es necesario que adoren qué hermosa palabra terminamos en esta misión y aquí en hablando, eh, en hablando con Jesús podcast en qué nivel estás con Jesucristo en qué nivel estás ¿Estás realmente eh, en la semilla que cayó en el camino? En los pedregales, eh, entre los, en, entre los espi, uh, espinos, o caíste en buena tierra. ¿Dónde estás? No me lo respondas a mí. Respóndele al Padre: ¿Dónde estás? ¿Dónde estás realmente? ¿En qué nivel estás con Jesucristo? Aquel que recibe la palabra y que, te, y que en el primer problema ya, ay Dios mío, no quiero nada que ver contigo. O aquel que está en, realmente cayó en buena semilla, esa semilla en buena tierra y dice, Señor, bueno, esta prueba, este desierto que estoy pasando me está enseñando a procesar muchas cosas en mi vida. Y si lo estás haciendo, gloria a Dios, te felicito. Y si, lo, y si estás comenzando, bueno, yo, yo te digo, en, este, en, este, en nuestros caminos del Señor son maravillosos. Va, vamos a tener aflicciones. Estamos teniendo aflicciones, hay momentos. Pero esos momentos son de madurez. son Realmente queremos eh, entender que debemos de pasar en, en, en ese proceso. No te preocupes, todo va a estar bien. En el nombre poderoso de Jesucristo, dale siempre la gloria y la honra al Señor. No te canses. Es maravilloso. Es maravilloso saber que si el nivel que, que, que estás en lo que te dijo hoy el Señor, es el nivel que tú te sientes identificado o identificada, gloria a Dios. Y si no lo estás, llegó el momento de cambiar. Estamos en tiempos postreros. El Señor te está invitando. Vamos, ya, muy pronto voy. Vamos, vamos, vamos, vamos. vamos. Prepárate, prepárate porque ya te voy a llevar. Y tu propósito es que... Eh, Tú y tu familia va, se van a ir conmigo. Dale, dale, dale. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no pierdas más tiempo. Dale, instruyete, instruye mi palabra, ora, ayuna, búscame más en el nombre poderoso de mi nombre. Te está diciendo el Señor, búscame más, no te canses. Te invito a que hagamos una oración, que cierres tus ojos y lees la gloria, la honra y el poder al Señor. Padre Celestial, Padre, la gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Ante todo, Señor, te pedimos perdón, Señor, si hemos fallado, si todas falencias, Señor, que, que tenemos en nuestras vidas, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, que tú seas obrando en cada uno de mis hermanos. Y siempre dándote la gloria, la honra y el poder. Te pedimos por esta nación de Colombia, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas poniendo, Señor... Líderes temerosos tuyos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, que estos líderes, Señor, hayan caído en buena tierra. No líderes que busquen brujería, busquen pactos satánicos, Señor, para quedar en un poder. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te pedimos, Señor, que saques toda la luz, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, te pedimos por nuestras familias, por nuestros hogares, Señor, te pedimos, Padre Celestial, por nuestros hijos, Padre amado, te pedimos también. Padre, amado, por tus escogidos a nivel mundial Amado Rey Hay cosas que yo sé, Señor Que no debemos orar Porque tienen que pasar Pero oramos por cada una de esas personas En el nombre poderoso de Jesucristo Porque tú eres amor, gracia y humildad Y gracias y misericordia, Señor Te damos gloria y honra En el nombre poderoso de Jesús Y te pedimos por las peticiones de cada uno de mis hermanas y Hermanos, Señor Aquellos que nos ven, nos escuchan y que ayudan por medio de la fundación. Que en la gloria. Padre Celestial, Padre de la gloria. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos. Esto ha sido otra emisión aquí en Hablando con Jesús Podcast. Siempre ando en la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Dios mediante nos veremos en otra emisión. Eh, aquí dándole siempre esa gloria y esa honra a nuestro hermano padre celestial no te canses de llevar, a darle la, la gloria la honra y el poder a nuestro rey bendiciones mis hermanos y aquellos que nos escuchan también bendiciones y donde tú nos escuches escríbenos a cristianos en la gloria arroba, gmail, punto com, o cg cg pastoral arroba, cristianos en la gloria, com, o nuestras redes sociales y siempre darle la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Que Dios te cuide, te, con, te continúe bendiciendo y recuerda en qué nivel estás con Jesucristo. Y siempre darle la gloria, la honra y el poder. Mis hermanos, en, en Hablando con Jesús Popcast.